Excelente, pues bienvenidos a todos los que se están conectando por Facebook a esta transmisión en vivo. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar en este taller, dirigido sobre todo a víctimas y organizaciones civiles sobre estrategias de investigación penal extraordinaria para violaciones graves a derechos humanos y macrocriminalidad. Le quiero pedir a Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que nos... Eh, comparte algunas reflexiones sobre la pertinencia de este esfuerzo eh, en, en el contexto actual mexicano y en el marco también del trabajo que el Instituto viene realizando en coalición con, otras, eh, con muchas otras organizaciones y colectivos para impulsar eh, los, los principios que, eh, de la justicia transicional y de, y de esto que, estamos, que hemos estado trabajando. Muchas gracias Edgar. Al contrario, Mara, muchas gracias a ti. Buenos días a, a todas, a todos. Me da mucho gusto ve, verlas, verlos. Y bueno, creo que este esfuerzo que iniciamos el día de ayer, en donde compartimos conceptos básicos para entender esta perspectiva y esta metodología, pues se conecta, y ayer un poco se mencionaba, con esfuerzos diversos que se han venido haciendo en México. Uno de ellos fue y sigue siendo el de la Plataforma Contra la Impunidad, un colectivo de organizaciones académicos, activistas, que empezó por ahí de 2015, un poco reflexionando nuevas posibilidades para el combate a la impunidad y la búsqueda del acceso a la justicia en nuestro país. Y bueno, eh, eh, esto fue sumando, fue ampliándose después con otros colectivos, de manera que en un momento dado previo, digamos, durante la campaña electoral de 2018, pues ya había una propuesta que tenía, que comprendía un planteamiento de una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo extraordinario de acceso a la justicia, una propuesta de desarrollar una política lo más amplia posible de reparación a las víctimas, ¿no? Y también... Eh, planteando que todo este proceso tuviera el mayor número y del mayor alcance de mecanismos para la participación de las víctimas. Ese proceso tuvo distintos momentos de diálogo con el gobierno actual durante el periodo que ya estaba electo, pero aún había tomado posesión, y después durante los primeros meses ya del gobierno. Eh, desafortunadamente esta iniciativa, pues quedó, digamos, como una posibilidad, eh, frente a la cual el gobierno actual manifestó estar interesado, pero pues nunca finalmente se pudo concretar como una acción. ¿no? Y creo que, bueno, los ejemplos actuales sobran en términos de impunidad, de graves violaciones a derechos humanos, el número oficial de personas desaparecidas sigue creciendo, cada vez que hay un nuevo reporte oficial el número es más alto. ¿no? Hay temas que, aunque de pronto tienen algunos avances, pues siguen también teniendo la característica de la impunidad. El mismo caso de Ayotzinapa, aunque conocimos recientemente avances, pues está todavía lejos de que haya una respuesta al, al, al, al nivel de la expectativa de las familias. Ayer Ana Lorena nos planteaba todo lo que tiene que ver con el tema de los desaparecidos en San Fernando, en Cadereita, igual. Entonces, hay como un gran reto en el país de qué otras posibilidades, qué otras vías tenemos que sumar a nuestras estrategias, a lo que ya hacemos, qué nuevo, para poder, digamos, combatir pues, esta eh, prevalencia de la impunidad en el país. Pues creo que este espacio que inició ayer, que continúa hoy, así como la próxima semana, pues nos abre esta posibilidad ¿no? de, de, de conocer, de profundizar, de compartir y como decíamos ayer, también de generar posibilidades de colaboración y coordinación entre organizaciones, entre colectivos, haciendo, buscando las alternativas con... Eh, personas, que es lo que parece hoy más viable dentro de las instituciones de justicia, que nos permitan llevar adelante estos procesos de investigación, ¿no? de, de macrocriminalidad y que estos mecanismos extraordinarios se puedan concretar en el país. ¿no? Pues creo que todas y todos tenemos un interés común, que es profundizar, entender, apropiarnos. Y cerraría diciendo, creo que tenemos que ser muy conscientes y responsables en el sentido de que esta metodología nos abre posibilidades, algo, algunas organizaciones ya van en ese camino, pero es un proceso que nos va a llevar tiempo, tal vez mucho más del que quisiéramos, y lo digo porque de pronto nuestras expectativas eh, pudieran llevarnos a pensar que esto en el corto plazo se va a concretar en algo muy tangible, todos lo desearíamos, pero creo que es un proceso en el que vamos a tener que trabajar mucho, invertir mucha energía, poner mucha creatividad, hacer mucha colaboración para que, pues esperemos que en el mediano plazo empecemos a ver resultados ¿no? y podamos tener, pues eso, lo que todos aspiramos, poner un alto a la impunidad y que los responsables de estas graves violaciones de derechos humanos todo el conjunto, tanto autores materiales como intelectuales, finalmente respondan ante la justicia y puedan recibir las sanciones correspondientes a la gravedad de sus actos. Pues en este proceso estamos, creo que las organizaciones que estamos aquí participando, siendo parte de esta iniciativa, Serapaz, el ICTJ, la Fundación para la Justicia, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pues eh, nos sentimos yo creo que muy animados de la respuesta y todos creo que muy expectantes de que aquí puedan salir nuevas iniciativas para, en favor de las víctimas y en favor también del avance de la justicia en México. Pues bienvenidas y bienvenidos y adelante Mara, muchas gracias. Muchísimas gracias Edgar. Cristian, ¿tú, no, tú ibas a presentar a, al magistrado Iván Velázquez. Eh, sí, eh, gracias, Mara. Eh, gracias. gracias, Edgar, por esas palabras iniciales que ayudan a contextualizar. Eh, eh, tengo el, el, el, el privilegio de presentar a, a, a Iván Velázquez Gómez, el magistrado y jurista colombiano. Eh, la reseña de él está en la, en la, en la invitación, en el, en el programa, eh, así que no me voy a detener mucho en ello, pero eh, el magistrado Velázquez... Es alguien que nos puede aportar con la experiencia concreta de ser fiscal y de ser después el líder de fiscales en procesos de investigación eh, de crímenes de sistema. Eh, y por eso creo que nos ofrece la visión desde dentro y creo que es muy relevante esa visión eh, como eh, fiscal auxiliar primero en una provincia, en Antioquia, en, eh, en Colombia. Eh, iniciando entonces estos procesos de investigación eh, de macrocriminalidad, después en los procesos de eh, investigación para eh, desenmascarar y desmantelar lo que en Colombia se llamaba la parapolítica, eh, y en los sucesivos procesos de investigación en que se han utilizado eh, esto que estamos hablando eh, en, en forma concreta. Eh, y, desde, y, y su perspectiva la ofrece desde la institucionalidad, y nos parece que eso puede ser muy relevante. Eh, y después en su paso por eh, la CICI, eh, la, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia, perdón, en Guatemala, eh, que es un organismo de Naciones Unidas, eh, con acuerdo con eh, el gobierno colombiano, para apoyar, la, eh, la fiscalía eh, guatemalteca para impulsar procesos que permitan que esa fiscalía sea efectiva eh, sin tener iniciativa directa de persecución penal, pero sí con la capacidad de investigar, preparar casos y apoyar, pero también de, eh, de eh, asesorar a tribunales y, eh, y hacer otras formas de incidencia. Eh, el, el trabajo de sí en la estrategia de investigación utilizada también eh, tiene muchas, ofrece muchas lecciones sobre cómo se hace la investigación de crímenes de sistema. Eh, y por esa efectividad fue que eh, el magistrado Velázquez fue en algún momento declarado persona no grata por el gobierno guatemalteco, eh, eh, trataron de expulsarlo, eh, fue un periodo difícil. Eh, y eso llevó después a que finalmente no, eh, el gobierno no pudo hacer eso porque la Corte Suprema le limitó esa capacidad, pero después simplemente el gobierno no renovó el mandato de SICIG eh, en el periodo siguiente y por eso SICIG cerró sus puertas. Eh, es decir, por su efectividad, es que SICIG cerró sus puertas. Y es por eso que, eh, es por ese esfuerzo también es que el magistrado Velázquez ha recibido los reconocimientos que se mencionan en, en la semblanza como el Premio Nobel Alternativo, eh, por su trabajo innovador eh, para exponer el abuso de poder y el enfocamiento de la corrupción, reconstruyendo así la confianza con organizaciones públicas. Eh, entonces, es un honor tener a, a, al magistrado Velázquez con nosotros, que él nos va a eh, hacer una presentación de esta estrategia y particularmente de cómo como fiscal él ve las relaciones y los aportes con sociedad civil. Eh, muchas gracias. Mara, está en Mudecía. Bienvenido, magistrado, lo escuchamos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a Mara, a Cristian, a Edgar Cortés también en la introducción, en un tema creo que es muy importante para, para estos procesos de fortalecimiento, de ampliación de, de democracia en América Latina. Siempre he creído la gran relación que existe entre una justicia independiente que afecte sensiblemente la impunidad del poder con los procesos de construcción de democracia y en eso una relación que es fundamental de la justicia con la ciudadanía y con el periodismo independiente dos pilares sustanciales con los que afortunadamente en experiencias que he tenido eh, han sido de, de gran provecho, han funcionado en realidad con, muy satisfactoriamente y siempre la gratitud por eso con, con medios de comunicación tanto de Colombia como de Guatemala. Yo quisiera empezar por plantear Simplemente a, a título ilustrativo, pero voy introduciendo algunos elementos, las tres experiencias últimas en las que he participado. Primero, con la ya mencionada por, por Cristian, la investigación de la parapolítica en Colombia, que significa la relación de paramilitares, el paramilitarismo con la política. De ahí la parapolítica, en la que como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de un grupo de magistrados auxiliares que la Corte asignó para investigar estas relaciones, eh, logró llegar hasta la judicialización y condena de cerca de, de 60, casi 70 congresistas colombianos por sus vínculos con el paramilitarismo. Una innovación que se produjo, tal vez algo inédito en la historia de la investigación y el juzgamiento en Colombia con personas de gran poder y además cuando se trata de organizaciones activas que no obstante para aquella época del 2006 eh, 2006-2007 ya estaban en proceso de, de desmovilización sin embargo todo lo que constituye el fenómeno paramilitar eh, vigente, no obstante esa desmovilización, y yo creo también vigente en la actualidad, como luego hablaremos con la tercera experiencia que es en la que actualmente me encuentro. Entonces aquí, lo que se organizó fundamentalmente fue un equipo de investigadores, de magistrados auxiliares investigadores, magistrados auxiliares eh, que, por ejemplo, en, en Guatemala denominan letrados, no sé, en México, pero, pero son los funcionarios de la Corte que colaboran con los magistrados titulares de la Corte para el cumplimiento de sus funciones, en la proyección de, de los fallos, en las actividades también, en Colombia, la Corte Suprema tiene la competencia para investigar congresistas. Entonces, la integración de un equipo de magistrados auxiliares con policía judicial que trabajan muy estrechamente, de manera muy coordinada, en un seguimiento cotidiano de las investigaciones, de lo que el magistrado auxiliar va adelantando con su equipo de policía judicial, en una interrelación constante, fue en realidad muy provechoso. Un elemento importante que es, creo, experiencia para, para toda la región y más tratándose en, en crímenes de, de lesa humanidad eh, por, por, por otras experiencias, no es precisamente este de la investigación de parapolítica, pero esto de poder centrar toda la atención en una región específica para poder analizar ese contexto en el que se desarrollan unas determinadas relaciones políticas, económicas, sociales en las que se va eh, desarrollando la actividad delictiva. Nosotros en esa primera investigación que mencionaba identificamos el área de operaciones de las organizaciones paramilitares que eran muchas organizaciones paramilitares las que existían entonces en Colombia y la obtención de la mayor cantidad de información posible sobre el operar de esos grupos paramilitares y de las relaciones, sobre todo sociales y políticas que tenían en la región, lo que permitía que tuvieran control de las administraciones municipales y que inclusive, como los mismos paramilitares lo reconocieron hacia el año 2005-2006, contar con un gran grupo de amigos, como los llamaban ellos, en el Congreso de la República, decían que eran eh, cerca del 30-35% de congresistas amigos de las organizaciones paramilitares. Entonces, el centrarse un investigador con su equipo de policía judicial en una región determinada para examinar las relaciones de esa organización criminal con actores legales, o aparentemente legales, o por lo menos que se mueven dentro de la legalidad, pero naturalmente con acciones ilegales al punto que llegó a, a recibir condena por asociación ilícita o concierto para delinquir, creo que es uno de los elementos fundamentales que a lo largo de, de toda mi trayectoria en la investigación he podido comprobar su, su gran eficacia. Eh, se produjo, casi a, a continuación, estuve en esa actividad hasta, hasta el 2012 y desde el 2013, desde finales de, del 2013, una experiencia eh, extraordinaria en Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Había una, podríamos afirmar como una hipótesis de trabajo inicial, después de una búsqueda de información, de una obtención de información por actores de toda naturaleza, de organizaciones de la sociedad civil, de estudiantes, de, de autoridades indígenas, de políticos de exgobernantes, de intelectuales, de académicos, de personas de la vida nacional en Guatemala, una actividad que desarrollé durante los tres primeros meses de mi trabajo en, al frente de la CICIC. Pudimos formular una hipótesis de trabajo que empezamos a desarrollar desde febrero del 2014. Una hipótesis según la cual la corrupción en Guatemala no era una no era un fenómeno esporádico, aislado, sino que, por el contrario, se trataba de una corrupción sistémica estructural que llevaba a niveles muy elevados de captura del Estado. Y sobre esa hipótesis, entonces construimos una forma de un modelo de investigación de unidades investigativas de, de dentro de la CICIG en apoyo a la fiscalía y de definición de unas líneas específicas de investigación que nos permitían verificar si esa hipótesis que después de todo el estudio de la situación de Guatemala nos habíamos formulado era real o no. De esa manera organizamos equipos de trabajo que estaban liderados por un abogado internacional, pero integrados por investigadores policiales, no solo de Guatemala, sino también internacionales, por analistas criminales, por investigadores financieros. Un equipo que también trabajaba inclusive en un mismo espacio, que creo que es otro de los elementos importantes, en la, la cotidianidad en el trato, en el manejo de una investigación que permite que cada nuevo descubrimiento, cada nuevo avance, inclusive cada inquietud pueda ser discutida, planteada o solucionada en el mismo espacio por los integrantes de un equipo de investigación. Y a cada una de estas unidades investigativas se le asignó una tarea específica que correspondía con una de esas grandes líneas de investigación definidas. Una unidad que estaba encargada de corrupción en la contratación de obra pública, otra que estaba dedicada al tema de contrabando, otra en corrupción judicial, otra la corrupción en el Congreso de la República, otra corrupción en, en salud, otra que tenía que ver con despojo de tierras. con un conocimiento que se iba adquiriendo eh, en construcción constante. Un, un rápido ejemplo, y ver esto cómo es posible construir desde lo menor hacia lo mayor, de abajo hacia arriba. Un caso eh, muy conocido internacionalmente por el resultado que produjo la captura y posterior renuncia del entonces Presidenta de la República, Otto Pérez, la renuncia de la Vicepresidenta, que también luego fue eh, encarcelada, que ahora tiene dos condenas y otros dos procesos adicionales, que el, presidente, el expresidente Pérez Molina tiene también está vinculado a tres, cuatro procesos, uno de los cuales eh, el caso La Línea, que fue por esa circunstancia pues de un reconocimiento, o más bien de un conocimiento amplio en, en, en toda la comunidad internacional. como a partir de interceptaciones telefónicas a miembros bajos de una estructura, lo que se conocía en un primer momento? de los eh, que llaman vistas de, de aduanas, los revisores de las aduanas, con agentes aduaneros en conversaciones que se habían interceptado unos años antes, pero que daban cuenta de algunos actos de, de corrupción en cuanto a la fijación de los, de los aranceles cuando definimos este tema del contrabando como uno de los que se debería tener en consideración para adelantar eh, la investigación como les había mencionado entonces retomamos esa vieja interceptación para volver a ubicar desde igualmente líneas interceptadas a esos iniciales interlocutores un revisor de aduanas y un agente aduanero Cómo las interceptaciones fueron llevando a un trabajo de campo desarrollado por los investigadores policiales que constataban las reuniones que escuchaban a través de las líneas telefónicas iban a realizar algunas otras personas y de esa manera fuimos construyendo con estructuras criminales provisionales porque a medida que íbamos avanzando en la investigación encontrábamos un nuevo actor con un poder mucho mayor, hasta que llegamos a, al secretario privado de la vicepresidenta de la República y en ese momento se judicializó la investigación. Se presentó además a la población el resultado de la investigación, que unos meses después dio lugar a la captura de la vicepresidenta y del presidente como los eh, máximos beneficiarios de esa estructura criminal y que también tenían un poder de dirección que se comunicaba a través del secretario privado de la vicepresidenta. Pensar que en todo caso hay que Tratar de ascender hacia máximos responsables, no desechar cualquier posibilidad, creo que es una de, de, las, de las experiencias importantes con este caso de la línea. En tres oportunidades tuvimos ya casi la certeza que esa era la estructura, que el que teníamos identificado como el máximo responsable era efectivamente el líder esencial de la organización, Pero nuevos avances en las investigaciones iban identificando a otros personajes hasta llegar a este resultado que mencionaba y seguramente que todavía nos quedaron por fuera muchos otros personajes de gran poder, sobre todo vinculados a antiguas fuerzas del ejército, muy eh, experimentadas. Durante la época del conflicto armado en Guatemala, muy experimentadas en estas, en, en estos crímenes, en estos delitos específicos vinculados al contrabando, violadores de derechos humanos, en actividades de contrabando, y ahí hay también una de las experiencias importantes que tenemos que, que rescatar de, de Guatemala. Siempre, pues estamos en el propósito, porque es además eh, podría decirse que, que una deuda con las víctimas, que los grandes victimarios respondan precisamente por esos delitos que cometieron de graves violaciones a los derechos humanos. Pero en muchas ocasiones esas estructuras empiezan a debilitarse por delitos de otra naturaleza, como por ejemplo investigaciones de, de corrupción que los que, que van permitiendo identificar unas relaciones que no son siempre solo en términos de violación de derechos humanos, pero que tienen, que se van estructurando como una organización que actúa lícita e ilícitamente, que echa mano a toda clase de recursos y que también va eh, variando o que realiza en su, en su actividad criminal No solo acciones de violación de derechos humanos, sino también típicamente de, de corrupción. Y la tercera experiencia, que tiene que ver con lo que en la actualidad estamos tratando de, de desarrollar, acompañando a una dependencia de la Fiscalía de Colombia, que se llama Unidad Especial de Investigación que es una unidad creada a raíz de los acuerdos de paz firmados en el 2016 con las FARC, cuyo propósito fundamental es el desmantelamiento del paramilitarismo. Se ha conformado esa, esa unidad por, por ley por un decreto legislativo de, del Presidente de la República en cumplimiento de esos acuerdos de paz con, una, con un elemento importante que ha tenido una, un desarrollo ya en el país desde hace por lo menos ocho o nueve años que es el análisis de contexto con vocación probatoria este es uno de los puntos importantes dentro de la unidad especial de investigación, lo mismo que un centro estratégico de información que se pretende constituir como en el cerebro de, de la lucha contra el paramilitarismo, del desmantelamiento del fenómeno paramilitar, como se denomina en los acuerdos de paz y en el decreto que crea esta unidad al interior de la Fiscalía General. ¿Y por qué esta necesidad de tener un cerebro que procese toda la información y de tener una unidad específica de análisis de contexto? Precisamente porque de lo que se trata es de afectar el fenómeno, no de la investigación por lo menos no exclusivamente de la investigación del caso específico. Y aquí hay algo en lo que se ha tratado de, de, de trascender en el país eh, en cuanto al paso de la investigación caso a caso hacia la investigación de situaciones o macro casos, investigaciones que se producen precisamente por Asociación de casos. Para, para explicar rápidamente que es un elemento, me parece también, de mucha importancia para, para toda la experiencia mexicana, para todo lo que ustedes dentro de las organizaciones sociales, pero también para la fiscalía mexicana, puede resultar de, de provecho. cuando se pretende una investigación caso a caso generalmente nos no, no tenemos la perspectiva del conjunto y eso puede permitir muchas investigaciones exitosas puede dar lugar a la eh, a que se profieran numerosas condenas contra estas personas, pero con la subsistencia del fenómeno. Es decir, en términos de garantías de no repetición, es poco lo que se aporta cuando estamos solo en la persecución del caso individual. Un ejemplo, en la experiencia colombiana con el narcotráfico, la oficina de Envigado, el cartel de Medellín, durante años la persecución del Estado, ya llevamos eh, cerca de, de 40 años en esa actividad de persecución a la oficina de Envigado, se han capturado o se han eh, muerto Numerosos líderes sucesivamente, 16 más o menos, jefes máximos de la oficina de Envigado y la neutralización de cada uno por cualquiera de las vías o en un enfrentamiento eh, o porque fue capturado, porque fue extraditado, no logró nunca ni siquiera debilitar la organización. De inmediato los segundos o ascendían directamente o se disputaban el poder, pero continuaban con todas las relaciones políticas, sociales y económicas que una organización de esa naturaleza tiene. De manera que por más que se iba capturando al jefe de la organización, la organización continuaba fortalecida. Cuando lo que se pretende es desmantelar el fenómeno, entonces hay que asociar los casos. Por ejemplo, asociar los casos porque es que cada caso tiene una motivación que unida al otro caso, que tiene similar motivación, nos va a permitiendo construir igualmente una hipótesis más amplia que apunta hacia el, el fenómeno, y hablo del fenómeno como inclusive algo más que la organización criminal eh, en, su, en su integración como más, más, más inmediata, digo, cuando hablamos, por ejemplo, del paramilitarismo, acostumbramos a referirnos solo a la estructura militar que, mediante violencia, pretende afectar cualquier forma de, de, de disidencia para permitir el mantenimiento de un sistema político y económico determinado que obedece a los intereses de quienes están impulsando y participan del paramilitarismo. Pero la organización armada del paramilitarismo es menos que el fenómeno paramilitar, en el que se encuentran incluidos también los beneficiarios del paramilitarismo, sus redes de apoyo, sus financistas, de manera que ir por los cabecillas de la estructura armada que siempre podrán ser reemplazados, siempre aún, aún eh, neutralizando al máximo jefe de una estructura militar. Estará el segundo, el tercero, esa pirámide que hay en esas organizaciones que les permitirá ascender. Porque estamos justamente en la identificación de casos individuales, pero no en la perspectiva del conjunto, que nos tiene que llevar a la afectación del fenómeno, insisto, como una garantía de no repetición. Pasar del caso, es decir, de ese hecho que reviste las características de, de un delito y que la fiscalía conoce de oficio o en virtud de, de una denuncia. Pasar de ese caso a la identificación de una situación que podríamos denominarla como un conjunto de casos relacionados por elementos comunes que son asociados analíticamente y de ahí la, la importancia de los de todos estos labores de, de análisis criminal y de análisis de contexto que permiten la interrelación porque ordinariamente cuando no procedemos de esa manera tenemos una comprensión equivocada de los casos como hechos aislados o persecuciones inconexas cuando en realidad lo que existe es una, un proyecto con una multiplicidad de, de víctimas porque se pretende en el desarrollo de un plan criminal cumplir, obtener unos objetivos específicos. De manera que esto de, de poder delimitar una situación Asociar casos permite asociar analíticamente esos casos que se encuentran relacionados entre sí por variables de tiempo, modo, lugar, que permiten cambiar el foco de la investigación de los casos a las situaciones y exige realizar una investigación más rigurosa, porque amplían las fuentes que se deben tener en cuenta. Identificamos inicialmente el problema, un homicidio, una amenaza, una desaparición forzada, un desplazamiento en un territorio determinado y nos preguntamos, este hecho, este homicidio, esta amenaza, este desplazamiento será un hecho aislado, Habrá en ese territorio más homicidios, más amenazas, más desaparecimientos y entonces construimos un mapeo de casos y revisamos en el sistema informático que, de que se disponga en bases de datos para llegar a la formulación de una hipótesis para la asociación analítica de casos los delitos se cometían para despojar de tierra a las víctimas o para impedir su restitución por despojos anteriores. Por ejemplo, porque todas las víctimas en, en esta asociación que estamos realizando tienen alguna relación con la tierra, como ser reclamantes, poseedores, invasores, etcétera. Mientras más concreta sea la hipótesis de asociación, es más factible que en estos, que, que en efecto estos casos estén relacionados. Luego, hacemos un análisis jurídico preliminar. Evaluamos la situación de cada investigación para decidir cómo es la mejor forma que debemos utilizar para trabajarlos en conjunto si se constituye como un macro caso compuesto por esos diversos casos que están a cargo de un equipo de investigación, si dejamos los casos en manos de los fiscales que los tienen, pero establecemos unos puntos de conexión entre esos fiscales, de manera que haya, eh, en virtud de esa conexión, el conocimiento, de lo que en otros casos se está adelantando, porque elementos que se pueden obtener en un caso van a ser de gran utilidad para este que este otro fiscal tiene. Y siempre bajo, ese, eh, bajo esa coordinación que tendría que diseñarse, se van obteniendo todos los elementos que permiten la visualización del conjunto ya en cada circunstancia los, los mecanismos específicos que de acuerdo con esas circunstancias se puedan diseñar. Y entonces vamos al proceso ya de asociación de casos. Encontramos relaciones relevantes entre esos casos a partir del análisis detallado y la revisión de fuentes primarias y secundarias. Y luego algo que en México están desarrollando y que en conversaciones con fiscales les genera realmente mucha inquietud y que seguramente también a ustedes como organizaciones de derechos humanos y, y asociaciones de víctimas les puede generar también bastante inquietud y es el tema de la priorización hay una realidad que es evidente. Frente a la gran cantidad de crímenes que se cometen en un país, es materialmente imposible dar respuesta judicial a todos esos crímenes. Es indispensable, sin que signifique ni siquiera una idea de impunidad, es indispensable definir dentro de ese gran cúmulo de casos cuando estamos en un proceso de esta naturaleza de asociación de casos pero en perspectiva de desmantelamiento del fenómeno y ahí es donde está justamente la diferencia para que no se pueda hablar en estos en, en una metodología de esta naturaleza de impunidad o que se pueda propiciar impunidad porque estamos frente al, a la finalidad última, que es el desmantelamiento del fenómeno en procura de la garantía de no repetición. Entonces, encontramos de esta multiplicidad de casos que vamos a asociar, encontramos por unos criterios específicos que de manera más o menos objetiva, por lo menos en Colombia, se ha eh, establecido, que tiene además... También para esta unidad especial de investigación, un apoyo legal, pero que aún antes de existir el apoyo legal, el respaldo legal de la fiscalía ya había desarrollado o estaba, ya empezó a desarrollar esa política de priorización. A definir dentro del gran grupo de, de casos que hemos identificado, por ejemplo, si encontramos entonces en el, en el caso propuesto, en una región del país, en una región de Colombia, en la que hay grandes proyectos, megaproyectos, no solo agroindustriales, sino también de infraestructura, construcción de grandes puertos, por ejemplo. Se van produciendo en el transcurso de los años, de manera continua, muertes, desplazamientos, amenazas. Y vinculamos como hipótesis esos diversos hechos criminales, por lo menos cuatro o cinco tipos penales, que pueden llevar a esa finalidad última del, de la realización del gran proyecto agroindustrial o del gran proyecto de infraestructura. Y que entonces lo que hipotéticamente se estaría buscando es despojar de tierra a los campesinos, a los poseedores, inclusive a antiguos invasores. Y esos lo hacen por cualquiera de las vías mencionadas o matando, desapareciendo, desplazando o amenazando precisamente para que vendan o salgan o abandonen su tierra. Y encontramos que son 200, 300. Bueno, en Colombia... En realidad en esa región se produjeron más de 30.000 desplazamientos. Pero digamos, 200, 300 eh, hechos de esa naturaleza en cualquiera de esas modalidades criminales, resulta bastante difícil poder asumir una investigación de los 300 casos de manera simultánea. Hemos establecido la asociación de casos. Encontramos que en unos hay unas posibilidades probatorias mucho mayores que en otras por circunstancias específicas como se realizaron esos hechos. Vinculamos de acuerdo con esos criterios más o menos objetivos de, de priorización cuáles son los casos que, en los que vamos a concentrar mayor actividad sin que implique abandonar los demás. Pero es en procura de lograr la identificación de la estructura criminal, de la, de la organización armada, de sus redes de apoyo, de los beneficiarios del accionar de esa estructura criminal, de los financistas de la estructura criminal y toda la información que en pos del desmantelamiento del fenómeno se obtiene, después van a retroalimentar los casos que no se habían impulsado en un principio y se podría tener otro grupo de casos priorizados para continuar en, en el avance. Bueno, real, en realidad es, es muy poco el tiempo y falta un tema muy importante para, para desarrollar, que impide que pueda continuar eh, hablando de este específico que, que les indicaba pero lo que quisiera, por lo menos para entusiasmarlos en la idea, es que la lucha contra la impunidad del poder sí es posible. Que lo que es necesario es que nos organicemos desde la sociedad civil, desde las asociaciones de víctimas, para que exijamos también a las instituciones una actuación que llegue hacia la transformación de esta realidad de constantes y flagrantes violaciones de los derechos humanos, que es posible, como ocurrió en aquel tiempo de la parapolítica o como se logró en los casos muy importantes que todavía están en desarrollo en, en Guatemala. Es posible afectar la impunidad del poder. Esto que se va avanzando tiene eh, una… en la medida en que se van produciendo esos resultados, por lo menos en la medida en que se va actuando con toda honestidad desde las instituciones en la consecución de ese objetivo señalado va disminuyendo una natural prevención que existe desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales desde las víctimas por el actuar de, para hablar específicamente de la fiscalía bueno, de la fiscalía o de la justicia en su conjunto. Una desconfianza normal, natural, que existe porque a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados es a una fiscalía, a una justicia que privilegia al poderoso y persigue al débil, que aún dentro de una gran estructura criminal dirige toda su acción contra los mandos medios e inferiores, para mostrar resultados, pero los máximos responsables quedan excluidos de la persecución penal de las condenas eh, judiciales. Y eso naturalmente genera en, la, en, en, en toda la población una gran desconfianza. ¿Cómo es posible trascender de esa apatía eh, o francamente desconfianza de el ningún propósito, ni siquiera de establecer una relación con, con el órgano de investigación bajo la afirmación frecuente. Todo esto es un trabajo perdido, nos vamos a arriesgar sin necesidad, por, por nada, nos vamos a arriesgar por nada, porque finalmente estos eh, no van a, va a ocurrir como siempre, que los poderosos siguen en impunidad. Hay otro problema adicional, que es, en todo caso hay que ponerlo de manifiesto, la incidencia política y gubernamental en la fiscalía, en la justicia, que supone desde otra perspectiva una necesidad, cómo crear órganos independientes de investigación y juzgamiento, cómo lograr que la que el órgano de, de investigación y persecución penal sea independiente no solo en lo interno, sino también en lo externo, de los factores de presión externos y también de los factores de presión internos. En todas, creo que, que en todos los países, la incidencia del Ejecutivo sobre el órgano de investigación Hace que este sea muy selectivo en lo negativo, sea muy selectivo para desarrollar su actividad y esto de no tocar grandes intereses en Colombia. Acabamos de pasar de un fiscal general que fue nombrado prácticamente, aunque el fiscal es propuesto por una terna por el presidente de la República y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Dio la casualidad que en medio de todo el escándalo de Odebrecht, el presidente de la República, que es el mismo que firmó los acuerdos de paz con las FARC, el presidente de la República postula para fiscal general al abogado de los socios colombianos de Odebrecht, que había financiado además la campaña de ese presidente, en la, para la reelección y la campaña también de su opositor porque como siempre se financia a todos porque con el que gane se gana entonces postula por pura coincidencia al abogado de un de uno de los hombres más poderosos del país del empresario más poderoso y también de pura casualidad la Corte Suprema de Justicia elige a ese señor que manipuló las investigaciones de Odebrecht, que tardó dos años en declararse impedido y que generó una gran afectación en todo ese proceso. Todo esto, digo, en Colombia, como en la experiencia de Guatemala, es eh, frecuente que se produzca. Sin embargo, en la experiencia también, y ya veo a Mara mirando el reloj, yo también estoy pendiente del reloj, pero unos minuticos, porque es que apenas estoy tratando de... No, no, no, tranquilo, magistrado. De hecho, sí hay 15 minutos más, porque es, está prevista una hora su presentación, o sea que no, no estamos todavía sobre el tiempo. Adelante. Bueno, gracias, gracias. una Una nota común... En, en estas tres experiencias que les mencionaba. En la primera de la parapolítica, la investigación era de la Corte Suprema de Justicia, magistrados también con intereses políticos y sociales y de aspiraciones, vinculados también en su mayoría naturalmente con sectores de poder. La cúpula de la justicia está muy vinculada con la cúpula de la política, con la cúpula del Ejecutivo y con la cúpula del poder, con el poder real del país. Pero había una comisión, se creó una comisión a ver qué lograba hacer con eso que están denunciando de vínculos de congresistas con el paramilitarismo y se crea la comisión, se adopta una metodología, se va desarrollando un trabajo y empiezan a producirse resultados en la investigación que van teniendo además un conocimiento público que permite no solo una labor de comunicación por parte de la prensa, sino también generar un interés por parte de la ciudadanía. Esa conjunción de la ciudadanía y la prensa expresándose en favor de los avances investigativos que iba desarrollando la comisión de investigación, que no tomaba decisiones porque, como les repito, no éramos titulares, sino magistrados auxiliares, simples ayudantes del magistrado, pero con el conocimiento que se iba generando, con los resultados que empezaron probablemente sin, sin medir todavía desde la Corte las consecuencias reales de esta investigación. Cuando en algún momento algunos magistrados de la Corte Suprema, de la Sala Penal, Empezaron a tratar de dilatar decisiones. Ah, cuando teníamos investigaciones ya construidas que se pasaban a la sala para que resolvieran y un magistrado eh, empezaba a poner obstáculos, la presión que se ejercía desde medios de comunicación y desde la ciudadanía hacía que esto ya fuera un proceso irreversible. Si nosotros estábamos produciendo de manera permanente resultados en desarrollo de las investigaciones que iban siendo de conocimiento, cada indagatoria era una gran noticia en el país, cada nuevo congresista que tenía que rendirle, que era vinculado a un proceso, era una gran noticia en el país y eso hacía que ya se preguntaran, bueno, como ahora nos estamos preguntando, como que desde eh, octubre, septiembre del 2019, el expresidente Uribe fue escuchado en indagatoria por la Corte y ya casi 12 meses después la Corte no ha resuelto su situación jurídica, que es una decisión que tiene que tomar en 10 o 20 días? Tenemos ese conocimiento y estamos reclamando también desde la ciudadanía a la Corte Suprema. Responda. Así, precisamente. Fue posible también dentro de la actividad de la parapolítica que con esa presión la Corte dijera, bueno, pues sí, aquí está todo y está acreditado, entonces se aprueba, se va a dictar eh, medida de, asegura, de aseguramiento contra ese congresista. En Guatemala, en Guatemala no se trabajó con el Ministerio Público en su conjunto. Eh, aquí están precisamente... Dos antiguas compañeras y todavía permanecen, que vi dentro de los asistentes, María Luisa Quintero y Yesenia Valdés. Eh, la primera que fue eh, jefe del Departamento de Investigación y Litigio, y la segunda fue abogada, coordinadora, jefe de una de las unidades investigativas de las que les había hablado inicialmente. No se trabajaba con toda la con todo el Ministerio Público, sino que había una dependencia específica, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuya independencia inclusive dentro de la institución del Ministerio Público se lograba precisamente por el gran respaldo que la CICI, con absoluta independencia, daba a esa dependencia de la, de, la, de la Fiscalía, a esa Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, con la gran producción investigativa y de investigaciones sólidas probatoriamente, que obligaban finalmente a que, en caso de existir reacciones adversas, y las tuvimos en mínimo grado en el pasado. Las tuvimos muy fuertes con la actual administración de, del Ministerio Público, con la actual fiscal. Y sin embargo, de eso, con una con la Sic retirada del país, con la FESI sometida a una gran presión, su jefe permanentemente denunciado por algunas organizaciones de derecha de, de Guatemala sin el respaldo real de la fiscal general, sin un propósito real de la fiscal general en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esto que se logró constituir, ese grupo de, de, de fiscales, esa fiscalía especial, goza, no conozco de, de últimas mediciones, pero podría decir que si, que si la fiscal general tiene un 20-25% de aprobación, la FESI tiene un 75-80% de aprobación. No es entonces, digo, para, para tratar de, de mover a esto otro, que no es excusa, que la fiscalía no es independiente, porque a nosotros también como ciudadanía, como organi ciudadanía organizada, nos corresponde identificar, respaldar, impulsar, apoyar estos funcionarios comprometidos, honestos, dentro de la institucionalidad, que sabemos que con todo esto eh, hay una posibilidad que realicen, porque además eh, se requiere... Mucho respaldo porque son bastantes las presiones en contra. Hay muchas ocasiones de gran temor y cuando hay soledad la, el temor es muchísimo mayor. Pero entonces que en una posibilidad de acción de las organizaciones de, de sociedad civil, de víctimas, que identifican, respaldan, impulsan, Dependencias de la Fiscalía General o funcionarios dentro de esas dependencias que pueden llevar a la, a la producción de, de resultados y que esa producción de resultados va a ampliar confianza ciudadana, la participación de, de medios de comunicación independientes y que a partir de ahí se pueda lograr desarrollar algunos procesos de investigación para desarticulación de fenómenos, para desmantelamiento de fenómenos. Yo creo que, que, que tratar de actuar de esta manera resulta muy provechoso también en el camino de la, de la lucha contra la impunidad del poder todo esto naturalmente y son los últimos cinco minutos todo esto naturalmente parte de la conformación de equipos de trabajo de equipos de investigación en células de la Fiscalía General o en en, en células de la Fiscalía General o en la identificación de, de, de, función, de fiscales que tienen a cargo investigaciones de esta naturaleza. Equipos de trabajo adecuados, que tengan además los recursos necesarios, porque que esté en la, la utilización de herramientas tecnológicas, equipos de extracción forense, el software para el manejo de grandes volúmenes de información y para análisis de datos, la posibilidad de interceptación de, de comunicaciones, no solo telefónicas, sino también, por ejemplo, de, de, de correos, los equipos mínimos de, de, para los investigadores de campo, que haya herramientas como existen en México, como existen en Colombia, en Guatemala, de, del colaborador eficaz, que haya unas políticas serias responsables de manejo de informantes, que haya un programa serio responsable de protección de testigos, que haya una veeduría ciudadana también respecto de esa acción de la fiscalía. En cuanto a la protección que tienen testigos que se están exponiendo, colaborando con la justicia y que es necesario que el Estado responda por su seguridad y en eso hay una gran posibilidad de acción de parte de colectivos ciudadanos que se tengan, se creen y se alimenten eh, bases de datos robustas. La información es fundamental, lo que les mencionaba de la, de la Unidad Especial de, de Investigación con el Centro eh, Estratégico de Información, que se está construyendo en la Fiscalía General de Colombia. Que haya actividades de seguimiento cotidiano, permanente, de casi siempre en tiempo real, de las interceptaciones de, de comunicaciones que haya labores de campo para documentar, por ejemplo, como en el caso de la línea, logramos en virtud de la documentación de las reuniones que celebraban los iniciales identificados con otros, como la nueva identificación y la investigación que se hacía respecto de ese nuevo identificado nos permitió en muchos casos ya incluirlo en el organigrama, como un órgano de dirección de la, de la estructura que haya un permanente análisis criminal y en esto efectivamente los analistas colaboraron bastante, que haya investigaciones patrimoniales que se realicen análisis de contexto que haya investigaciones eh, financieras es decir, que se conformen equipos fuertes que se logre también, y ya para, para concluir, una, una relación que probablemente de manera inicial no va a ser de ofrecimiento de resultados. Una relación semejante a la que se estableció entre el grupo de expertos internacionales en el caso de Ayotzinapa, con las víctimas. Yo veía como los miembros del grupo, el señor Carlos benistein o la exfiscal de Guatemala Claudia Paz y Paz, o, la, o una exfiscal colombiana, eh, se reunían con las víctimas a conocer además de las angustias de las víctimas, de sus dudas, de la gran preocupación que, que tenían, sin poder ofrecer inicialmente más que transparencia, honradez, compromiso. Y que en esa medida se va estableciendo una relación, un vínculo entre los que tienen a cargo la investigación y las comunidades de víctimas y de ciudadanos que están interesados en la lucha contra la impunidad del poder y que en esa conjunción van logrando avanzar, que se van produciendo algunos resultados, tal vez mínimos, pero que en la medida en que se van produciendo esos resultados, más personas se van interesando, aún sin estar directamente vinculadas con el caso, pero se van interesando en ese accionar de, del órgano investigador y en la participación con los grupos, con las asociaciones de víctimas o con los colectivos ciudadanos y va permitiendo que se vayan produciendo mejores resultados. Esto naturalmente supone también de parte de los de los investigadores un Cambio de mentalidad. Y no es solo en las organizaciones de la sociedad civil o en las víctimas, sino también en los investigadores. Estamos acostumbrados a investigadores muy alejados de la gente. Investigadores que creen que si tuvieran mayor contacto con las víctimas, como muchos de ellos denominan, se contaminan. Y que eso les hace perder objetividad cuando precisamente es en las víctimas en las que se va a obtener la mayor riqueza, por lo menos para orientar investigaciones. Investigadores o jueces que consideran que hablar públicamente de hechos probados que se puedan mencionar o de tener una cierta relación con medios de comunicación afecta porque es que el juez solo está en el sagrado recinto donde analiza las cosas. Esa es una de las importancias que desafortunadamente con el profesor Espataro no se desarrolló bastante, pero una de las importancias de, de las grandes labores que realizaron los fiscales italianos y de manos limpias en su relación con la comunidad de asistir inclusive a asambleas ciudadanas de promover los propios fiscales reformas legales en el país de promover referendos en, referendos en contra de leyes que estimaban afectaban el desarrollo la lucha cierta contra la impunidad entonces hay posibilidad de unirnos. Naturalmente que es la fiscalía como institución la que tiene la responsabilidad estatal de la lucha contra la impunidad del poder y del desmantelamiento de estos fenómenos criminales que nos afectan. Pero también es una responsabilidad ciudadana que la fiscalía cumpla con su deber. Y es una responsabilidad en el desarrollo de todas estas acciones que podríamos cuando se logra esa alianza fuerte entre órganos de investigación, medios de comunicación independientes y ciudadanía interesada en la democracia, que se logra avanzar en, en este propósito. La fiscalía tiene que generar credibilidad y confianza. Y para generar credibilidad tiene que ser siempre coherente. No puede hacer excepciones. Nosotros pagamos un alto precio en Guatemala cuando sacrificamos, podría decirse, el proyecto por no impedir, por no disminuir las investigaciones que estábamos adelantando contra empresarios muy poderosos del país, contra el presidente de la república y personas de, de su entorno familiar, en un caso que podría tenerse como un caso menor, pero en el que, y yo todavía me ratifico en esto, si hubiéramos abandonado lo que ya además públicamente se sabía que se estaba haciendo, solo por unos intereses en, en, de, de permanencia, aún en este de Poder continuar con la actividad. Esa falta de coherencia hubiera significado para nosotros un costo muy alto en términos de credibilidad, de respaldo ciudadano. La CISIC terminó en Guatemala con un respaldo de más del 75% de la población. En todas las encuestas de favorabilidad tuvimos una. Eh, en un extraordinario apoyo ciudadano. De manera pues que esta es también la invitación a ustedes a que colectivamente busquen caminos que permitan trabajar conjuntamente hacia ese propósito del desmantelamiento de esos graves fenómenos criminales, de las violaciones sistemáticas, de derechos humanos, de la cantidad inmensa de desaparecidos en México, que permita que se pueda fortalecer una fiscalía general o por lo menos una fiscalía de derechos humanos siempre que esté en esa ruta de luchar con decisión, con coherencia, con credibilidad, con independencia contra la criminalidad del poder. Bueno, muchas gracias y disculpe Mara y, y Cristian haberme extendido tanto, ya van a ser casi las once, pero a veces me emociono. Muchas gracias. No, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Magistrado, tenemos varias preguntas eh, y lo que le propongo aquí es leerlas rápidamente y que, y que las, las pueda contestar. Eh, este eh, más o menos agrupando los temas porque hay varias, algunas inquietudes que son de alguna manera similares no este eh, iniciamos con Daniel Velázquez que pregunta ¿qué tan relevante fue el apoyo obstáculo del gobierno en turno para el éxito de la investigación? creo que ya habló, esto fue el inicio de la, de la ponencia, entonces algo de esto ya, ya lo contestó, considerando su experiencia en Colombia y Guatemala, ¿cuáles considera que son los elementos clave para que se avanzara. Creo que estas dos preguntas, de alguna manera, eh, se avanzó bastante en la ponencia. Eh, ¿Cuáles son los mínimos? Aquí es muy, también a la Lorena va en el mismo sentido de Daniel, los mínimos indispensables para que pueda existir una fiscalía que avance en los casos de macrocriminalidad. ¿Qué requieren las fiscalías para avanzar en lo, eh, o en los países? Como los nuestros es prácticamente imposible porque pueden ser co este, cooptados y lo que se requiere es un mecanismo in internacional independiente contra la impunidad. O sea, la pregunta es si se puede desde lo ordinario o si se requiere este mecanismo independiente eh, contra la impunidad y como lo fue la CICIG. Um, Diana Iris pregunta, ¿con qué criterio seleccionó al equipo que comenzó con esta tarea? ¿Fue conformado solo con nacionales o también había internacionales? Y si sí, esto tuvo que ver con la desconfianza, creo que a lo mejor esto se puede contestar respecto del caso colombiano y respecto del caso guatemalteco para conectar con la pregunta de, de Ana Lorena. Eh, Grace pregunta... Sí, mencionó que estos procesos se constituyen desde abajo. En el contexto mexicano tenemos mensajes de grave impunidad y no persecución de los corruptos por parte del Ejecutivo, pero también tenemos un fiscal aislado y desconectado de las demás institucionalidades procuradoras de justicia, sin una posibilidad real en el, de un mecanismo extraordinario. Entonces, ¿por dónde empezamos? En la perspectiva de la asociación, muchos casos para desmantelar el fenómeno criminal... Eh, la perspectiva de asociación de muchos casos, perdón, para desmantelar el fenómeno criminal, ¿cómo resolver el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, considerando que en México la desaparición es generalizada? ¿Cómo empatar este tipo de investigación con el proceso de, de identificación de decenas de miles de personas desaparecidas? También de Daniel Velázquez, de Gil, Gilberto, pregunta, ¿es posible llevar una investigación de estos delitos con o sin la voluntad política del Estado, tomando en cuenta que en varios de los delitos hay agentes del Estado involucrados. En México hay varias organizaciones y colectivos que impulsamos una nueva ley de, para la Fiscalía General de la República, que tiene muchos nuevos elementos que usted señala. Esa ley se trabajó conjuntamente con el gobierno y la sociedad, pero no la aplica la Fiscalía. ¿Qué nos aconseja? ¿Cómo seguir? Eh, cuando es difícil lograr la voluntad política y cuando hemos tenido tantos recortes presupuestales en la Procuración de Justicia, ¿qué tan importantes son los procesos de, de designación de altos mandos en la Procuración y Administración de Justicia para lograr romper esta, con estructuras macrocriminales de todo esto de Ana Lorena Delgadillo? Eh, y creo que ahí estamos ya. Aquí hay algunas nuevas también preguntas. Eh, ¿Cómo lograr obligar al Estado mexicano que permita la intervención? ¿Cómo obligar al Estado mexicano que permita la intervención de la Corte Interamericana en nuestros casos? Eh, esa es una pregunta de Luisa Núñez, de María Luisa Núñez. Este, Edgar Cortés pregunta cómo intentar aplicar estas posibilidades cuando la fiscalía no tiene voluntad. ¿Qué tanto hubiera avanzado Guatemala en la lucha versus, versus la impunidad sin la ONU? Algo parecido también a lo que preguntan a lo que pregunta Ana Lorena. ¿Qué tanto avanzaría más Colombia con apoyo de la ONU o una comisión internacional versus eh, la impunidad? Creo que está aquí exacto el contraste entre la experiencia guatemalteca, la colombiana y, y, y todo en, en el mismo sentido de, de, de, de la reflexión o la pregunta de qué tanto se puede avanzar sin mecanismo internacional. Eh, Ana Lorena Morales pregunta cómo nos ayudaría a seguir apoyando en nuestra búsqueda de seres queridos desde Guatemala eh, y eh, María Luisa Núñez también eh, una reflexión que dice considero que el gran problema de México es que la enorme estructura criminal que construye se construye desde las dependencias gubernamentales con los intereses particulares tanto políticos como económicos de los altos mandos es cuestión de valores humanos de quienes detentan el poder que quienes detentan el poder pasan sobre ellos. Maricler, Maricler Acosta pregunta, además de medios de comunicación independientes y de, ciudad, de ciudadanía organizada, también se requieren leyes de transparencia que funcionen, una reflexión. Y eh, por último también de Daniel Velázquez, hoy en México hay causas penales que parecen avanzar de una forma muy politizada, solo contra integrantes de la oposición política. Considerando que este tipo de investigaciones dependen siempre de coyunturas políticas, vale la pena que al menos unas causas avancen o el uso político de la justicia no es un obstáculo en la formación del Estado de Derecho con órganos independientes. Eh, entonces ahí está, este, creo que hay varios temas que se, que se repiten o que están interrelacionados. Magistrado, si quiere tomarse unos minutitos para... Más bien, Mara, para que sí. a ver si, si logramos avanzar, que en todo caso nos, nos quedan... Es decir, ya pasamos el tiempo inclusive de las preguntas. Tenemos 10 minutos más de las preguntas. Se termina a las once y diez. Bueno, pero podríamos, inclusive haciendo mucho esfuerzo y con, con el apoyo de, de todos los, los que estamos reunidos, digamos que hasta las 11 y 15, 11 y 20. Pero, pero que, que si pudiéramos hacer esto, mientras yo voy contestando una, si usted me hiciera el favor de agrupar otras, de manera que simplemente me, me pudiera usted formular otras dos o tres preguntas, eh, en esa reunión, vinculación que hace de varias de las inquietudes planteadas. Entonces yo voy respondiendo a la primera y después le pediría a usted que, que me fuera planteando eh, claro. así, de la manera. De hecho, como... si, si está de acuerdo, yo, yo veo como que una pregunta que agrupa a varias es este eh, que nos ofrezca una reflexión sobre hasta dónde se puede avanzar sin un mecanismo internacional. Este, como como la CIC versus la justicia ordinaria eh, digamos este en un contexto como México no que es en el, este digamos eh, que eh, creo que ese contraste surge en varias preguntas quizá podríamos avanzar por ahí creo que eso es algo de mucho interés y si quiere yo le voy poniendo en el chat las este otras también de ese mismo modo que agrupen algunas eh, bueno ¿Me parece sí. bien sí sí y sobre todo el contraste, perdón, entre la experiencia colombiana y la guatemalteca, ¿no? Creo que por eso es tan valioso que usted nos pueda arreglar esa reflexión. Eh, muy bien. Eh, un segundito. Eh. Tenemos un compromiso fundamental, un compromiso ciudadano, que es por la construcción de la democracia. Y la construcción de la democracia tiene que hacerse por el fortalecimiento de las instituciones nacionales. Es decir, no podemos eh, depender para cualquier desarrollo del de fortalecimiento de la democracia de instituciones de organismos internacionales que suplanten instituciones nacionales. Que haya un apoyo de comunidad internacional mediante el establecimiento de comisiones como la CICIC creo que tiene una gran importancia, una gran ventaja en cuanto al contenido de independencia que traduce una comisión de esta naturaleza que además acuerpa instituciones nacionales como se logró desde la fiscal general anterior, eh, Telma Aldana, y la anterior a ella Claudia Paz, no con la actual, que estaban comprometidas en esa lucha contra la corrupción y entonces se pudo actuar sin ninguna dificultad, pero con el propósito de fortalecimiento de la institucionalidad nacional. Es decir, no se puede pensar que una, organización, que una comisión internacional vaya a realizar el trabajo que tienen que hacer, o por lo menos no exclusivamente, que tienen que hacer las instituciones nacionales, porque lo que se requiere es que se fortalezcan esas instituciones en la perspectiva de construcción de democracia, haciendo que efectivamente todos, pero principalmente los poderosos, que son los más desiguales, sean iguales ante la ley. Este aporte de independencia, de acumulación de experiencias internacionales, de utilización de herramientas, creo que fue muy importante en Guatemala. Lo que quiero insistir es que no lo podemos utilizar como pretexto para no hacer. Porque uno no podría decir, ah, pero es que como no tenemos comisión internacional, en Guatemala por lo menos tenían eso. En Colombia tampoco hay una comisión internacional, inclusive en los sectores de, del Estado y del poder, existe oposición a que haya una posibilidad de contribución de la comunidad internacional en ese sentido. Buscaron un mecanismo eh, nacional como este de la Unidad Especial de Investigación que les mencionaba, que es casi casi la forma de una CICIG nacional, que, pero que está dentro de la Fiscalía General. Con, bueno, con unas características que no puedo detallar ahora, pero que por, por, por falta de tiempo. Pero quiero insistir pues en eso. Yo creo que dentro de los órganos de investigación nacionales y dentro de los eh, tribunales nacionales hay personas, funcionarios muy valiosos, comprometidos, sinceramente en la lucha contra la impunidad del poder. Y que hay que establecer esas alianzas, así como en lo empresarial tienen las alianzas público-privadas. Yo creo que en la lucha contra la impunidad del poder necesitamos esas alianzas también de sectores de la institucionalidad con sectores ciudadanos. Pero que haya igualmente claridad respecto de las Posibilidades y perspectivas. Sabiendo esto, la eh, responsabilidad, insisto en lo que les había dicho, la responsabilidad en la judicialización es del Estado, porque la justicia tiene que ser dispensada por el Estado. Y en eso no podemos llevar a, a equívocos. Eh, la justicia es estatal. Solo que hay que hacer que esa justicia estatal sea democrática y que afecte a quien tiene que afectar por más poderoso que sea. Hay una experiencia en, en Colombia. Se ha venido desarrollando, se está tratando. Saben ustedes que hay una arremetida de todos los sectores comprometidos contra la paz porque ese proceso no se, no se logre, no se fortalezca, no triunfe. Y una muerte constante, todos los días hay muertes de líderes sociales, asesinatos de, de desmovilizados de las FARC tratando de acabar con este proceso diversas organizaciones de derechos humanos se unieron para conformar un grupo de trabajo que empezara desde la sociedad civil a examinar en términos de sistematicidad y generalidad estas graves violaciones que cotidianamente se están dando en el país. El propósito desde la sociedad civil, sin intervención del Estado, solo organizaciones de sociedad civil, precisamente también por desconfianza en las acciones de la fiscalía. pues Si la fiscalía eh, captura a los gatilleros, a los sicarios, pero no hay responsabilidad de quienes están detrás, eso ha tenido algunas modificaciones y se ha venido superando de alguna forma, pero para comentarles este, esta experiencia que se está desarrollando. Se, entonces, se conformó bajo el amparo de organizaciones de sociedad civil, de esa plataforma, con eh, la información que las organizaciones recogen diariamente en cuanto a víctimas de, del conflicto en estos temas de eh, homicidios y amenazas contra eh, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales y desmovilizados. Se, y se construyó con las bases de datos de cada una de las organizaciones, y son seis o siete, una gran base de datos. Se, así, se Buscó un investigador experto que pudiera, un, una, un abogado investigador, que con investigadores de campo y con analistas empezara a procesar toda esa información para tratar de inclusive elevar el nivel de conocimiento y de acción de parte de las organizaciones de derechos humanos que no van a decir ya simplemente es que aquí todo apunta a que hay patrones de sistematicidad, sino aquí tenemos nosotros por nuestro trabajo que hemos hecho de verificación, inclusive con víctimas, casi que como una fiscalía particular. Realizamos este trabajo y esto es lo que presentamos y la fiscalía nos tiene que dar respuesta. Porque si nosotros que somos particulares hemos logrado avanzar en la identificación de patrones, ¿por qué la fiscalía no lo ha hecho? Yo creo que esa es una experiencia importante y que no vamos a esperar a que venga una sí a Colombia, que sería para mí muy deseable, pero que tenemos que actuar con lo que tenemos ahora. Y yo creo que esta es una, una experiencia conveniente que en algún momento podríamos compartir más, más en detalle. Hay una inquietud que está planteada en, en una de las, de las preguntas también sobre, antes de, de, de que Mara me ayude, eh, mm -hmm. pero que tenía identificada, porque dice que en la perspectiva de asociación de muchos casos para desmantelar el fenómeno criminal, ¿cómo resolver el derecho a la verdad de las víctimas y sus mm -hmm. familiares? Considerando que en México la desaparición es generalizada, ¿cómo empatar este tipo de investigación con el proceso de identificación de decenas de miles de personas desaparecidas. Aquí yo creo que hay dos, dos eh, situaciones diferentes. En cuanto al proceso de identificación de desaparecidos, ese es un proceso que no tiene que depender de la investigación criminal propiamente dicha. Las organizaciones, las aso la asociación de Argentina de, de, de antropólogos, la, la propia asociación eh, guatemalteca, sí, que eh, ta bastante tarea tiene también de identificación de sus propias víctimas en Guatemala. Pero asociaciones de antropólogos que puedan ir en, el, en esos procesos de, de identificación. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es el proceso de investigación del fenómeno del desaparecimiento con perspectiva de desmantelamiento del fenómeno. Son, en una, la identificación en una región determinada, eh, el paso de Guatemala a México, Tamaulipas, y la gran cantidad de fosas comunes, el conocimiento de quienes eh, están en las fosas, de quienes se van identificando, que pueden ir probablemente en las investigaciones individuales que se hayan llevado de los casos, en la identificación de la víctima, alguna identificación con su relación con el país de origen. Por ejemplo, tantos guatemaltecos en esas fosas o salvadoreños o hondureños. ¿Qué elementos comunes podría tenerse? Si seleccionamos, la fiscalía tiene, supongamos, 200 casos. Si se hace una revisión de esos 200 casos para determinar los elementos comunes que pudiera advertirse en esos 200 casos. Y hacemos un proceso inicial de selección. ¿Cuáles nos ofrecen una mayor posibilidad de avance en el esclarecimiento de la situación? Es decir, de un conjunto de desapariciones que se están presentando en un área determinada. Con unas preguntas orientadoras que tienen que hacerse. ¿Qué une a esas víctimas de, desapar de, de desaparición? ¿Cuál puede ser el propósito de la desaparición? ¿A quiénes beneficia la desaparición? ¿Habrá elementos en algunas de esas 200 investigaciones que nos permitan empezar a formular hipótesis? Si se produce eso, entonces vamos a agrupar esas 10 o 15 o 20 investigaciones y vamos a tratar de profundizar en la medida en que se avanza también en la contextualización del fenómeno en la realización de análisis que den cuenta de las relaciones sociales, políticas, económicas, militares que existen en esa región determinada, de los beneficiarios, de, la, de los posibles victimarios y la caracterización de las víctimas, que pudiéramos avanzar en la identificación de, del fenómeno hacia esa perspectiva de desarticulación. Digo, eso no supone que se abandone a las otras 190 o 180 víctimas, que esos 180 casos queden en la impunidad. Se puede estar inclusive con equipos paralelos que estén en investigaciones establecer. Eh, Dos o tres niveles de casos asociados en el que el primer nivel apunta al desmantelamiento en el esclarecimiento de la situación para afectar el fenómeno. Y ahí está la mayor concentración, pero paralelamente puede haber un equipo que está avanzando con un segundo grupo que no tiene esas, esa viabilidad perceptible por lo menos del análisis inicial, pero que si sí hay algunos elementos menores, que si se avanza, probablemente puedan ascender al primer grupo. Y uno tercero, en el que no hay absolutamente información, en los que significará un gran desgaste ocuparse en este momento de esos casos pero que en la medida en que avance el primer grupo, probablemente se va encontrando explicación para los del segundo y tercer grupo. Esto supone una gran relación de organizaciones de derechos humanos, de asociaciones de víctimas y de Fiscalía de Derechos Humanos que tengan claro que no se está protegiendo la impunidad, no se está propiciando la impunidad, sino que es, esta es una metodología de trabajo y que es en la contribución de lo colectivo, porque aquí se está en la identificación de la situación individual, pero con perspectiva de conjunto. Entonces, que los familiares de los otros 180 desaparecidos están también involucrados en el proceso, Comprometidos con el proceso, apoyando, aportando con la convicción que sus muertos no quedan en el olvido, sino que por metodología, para tratar de encontrar las respuestas en los casos de ellos, vamos a buscar primero unas respuestas en otros casos que nos podrían permitir una mayor generalidad para enfrentar el fenómeno. Mara, la última. Eh, yo creo que de todo, bueno, creo que ya se abordaron varias de, de las dudas. Eh, quizá eh, sería interesante abordar específicamente el tema de la de, del, de, de los procesos de designación de los fiscales, digamos, en ausencia de, de que eso sea idóneo, como qué tanto se puede avanzar. Creo que ese es algo que, que de alguna manera hay por lo menos un par de preguntas que tocan. Eh, precisamente por eso, porque, porque en realidad hay una gran dificultad en la forma de, de elección de fiscales generales y todavía no hemos encontrado o no hemos pensado bien sobre la fórmula para elegir fiscales generales independientes que estén comprometidos con su trabajo y no con el poder. Eh, que tenemos que trabajar con eso. Es decir, tenemos que trabajar en esa realidad de fiscales generales como el que les mencionaba, comprometido con Odebrecht, pero tratando de que la fiscalía impulse investigaciones contra Odebrecht, muy a pesar del fiscal general que existía, que finalmente se vio tan acosado que tuvo que renunciar con el pretexto de que la Jurisdicción Especial para la Paz no. Eh, no apresó o no extraditó a un desmovilizado que se señalaba de haber cometido nuevos delitos y dijo, yo con esta justicia no puedo trabajar, mejor renuncio. No, él renunció porque se vio acosado por la ciudadanía, que ya lo tenía identificado como un hombre vinculado con el poder proclive a la impunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso decía de las características comunes en, en las tres... Eh, situación, en las tres investigaciones que, que mencionaba. Un grupo de magistrados auxiliares en la Corte Suprema que no era precisamente todo el querer de la Corte Suprema. Un grupo de fiscales en la Fiscalía Especial contra la Impunidad con el apoyo de la CICIG en Guatemala que no era la Fiscalía General o un grupo en la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía en Colombia, que está en esta perspectiva de desmantelamiento del paramilitarismo, que no es toda la Fiscalía. ¿Saben ustedes, en la situación de ahora? Estamos con un gobierno que es del uribismo, comprometido por lo menos con la base del paramilitarismo, en el establecimiento de las autodefensas ciudadanas, las llamadas convivir en la época de gobernación de Antioquia del expresidente Uribe un partido de gobierno que se opuso al proceso de paz que salía a manifestaciones con las camisetas con, las, eh, con letreros no a la restitución de tierras que nombran como fiscal general al amigo íntimo del presidente su compañero de estudios que es el fiscal general actual. Y estamos frente a esa realidad. Pero tenemos esa unidad especial que hay que buscar cómo se fortalece y cómo en la relación, en esa alianza que mencionaba, de las organizaciones con pedazos de institucionalidad. Es muy ambicioso ahora pensar que con un fiscal general, o cuando tengamos un fiscal general, no, no. Hay que trabajar con lo que tenemos y ser ingeniosos, creativos con lo que tenemos. Tenemos ahora esa posibilidad de esta unidad. Ustedes tienen la posibilidad de la Fiscalía de, de Derechos Humanos, que tiene inclusive, según entiendo, más autonomía que la que tiene la, la unidad acá, por, por determinados factores y por lo menos también, en todo caso, Mucha mayor que la que teníamos en la comisión de la corte o la que podría tener la FESI dentro de la Fiscalía guatemalteca. ¿Cómo hacer para que esa fiscalía pueda actuar efectivamente? Escoger los aliados. Los aliados probablemente, y disculpen también si, si alguien de la Fiscalía de Derechos Humanos nos acompaña, pero, pero los aliados tampoco es toda la Fiscalía de Derechos Humanos. A menos que tengamos conciencia que todos son de una confianza absoluta con los que podemos hablar tranquilamente. Ese es otro de los elementos también en los procesos de generación de confianza, de creación de confianza. Porque no es el hecho para generar confianza de hablar de todo con todos. Naturalmente estamos con temas muy delicados en los que hay una gran reacción por la acción que yo estuve encabezando, coordinando en la Corte Suprema de Justicia. Estaba con un gobierno, y aquí hay una respuesta, ya la última, a algunas inquietudes que planteaban, pero es que si muchos están dentro del gobierno, eh, dentro del Estado, pues precisamente lo que les mencionaba con el tema de, de un gobierno como el que tenemos nosotros ahora, de, del Partido Centro Democrático, vinculado o que es del expresidente Uribe, con todo lo que ya se conoce acerca de, de, de sus afinidades. Pero en, en el otro tiempo, cuando se estaba afectando al, al primo, justamente del presidente Uribe, estaba él de presidente cuando la investigación de la política se estaba afectando al hermano de la ministra de Relaciones Exteriores en la que tenía absoluta confianza. Casi que el 80% de los congresistas investigados estaban, eran integrantes de la coalición de gobierno en el Congreso de la República. Y a partir de eso, de todo lo que se desarrolló, la Corte Suprema de Justicia fue infiltrada. Mi yo tenía un, un grupo de, de escoltas, el jefe de seguridad que yo tenía fue infiltrado por la inteligencia del gobierno. El conductor que tenía fue infiltrado por la inteligencia del gobierno. Personas de, de la corte introdujeron grabadoras, etcétera. El lunes pasado acaban de, de condenar al Departamento de la Presidencia de la República y a lo que reemplazó al DAS, lo acaban de condenar precisamente por esos actos de persecución en mi contra, en un proceso de responsabilidad contencioso administrativa. Estamos sometidos a eso, es decir, estamos sometidos a que hay una gran persecución que se puede desatar contra nosotros por desarrollar esta labor. Lo que tenemos que ver es cómo podemos seguir trabajando y subsistir, sobrevivir, pero eso es también en la imaginación, en el entendimiento, en la confianza, en todo lo que podemos generar dentro de las organizaciones. Bueno, y, y muchas gracias, disculpen que los retrasé tanto, ya son las 11 y 25 casi, debíamos haber terminado a las 11, pero espero que haya sido muy, muy provechoso, para mí por lo menos ha sido muy eh, estimulante hablar con, con ustedes, hablarles a ustedes, Siempre me gustaría mucho más poder hablar con ustedes. Ojalá en alguna ocasión ICTJ nos pudiera propiciar un espacio de conversación y no eh, de esta manera, porque también con la experiencia mexicana yo creo que es algo que tenemos que, que seguir. Es un proceso muy fuerte de, de sociedad civil que, que para nosotros también tiene que eh, orientarnos bastante Alimentarnos bastante, enseñarnos y, y tener la posibilidad, pues, de una amplia conversación posterior. Muchas gracias y me despido porque ya tengo a continuación una reunión a la que no puedo faltar, de manera que hasta pronto. Magistrado, muchísimas gracias. Un, un gran, gran placer. Tenemos, en este momento les agradecemos a todas las personas que nos acompañan por Facebook, por Live. Vamos a terminar la transmisión y eh, si me si me indican cuando se haya terminado